¿Qué tal? R Ranita del canal aquí, caprino en video para ustedes. Hoy nos encontramos en Roblox con Rabito, Betofi, Kenai. Hola, chicos. Hola, qué mi pana. Hombre, ¿cómo están, panitas? estamos ready para lo que se viene. Ya, ya, ya, ya, ya. ¿Cómo estás, Betofi? Betofi, estás un poco negrito. Pro player, Ando caliente como fuego. Porque andas caliente. Oh, oh, fuego. Oh. Oh, mira. Bro, bro, bro, bro. En mi interior siento mucha maldad. Y en mi otro interior siento. Armonía. <risa> Escucho pajaritos hablar. Ok, <risa> <risa> <risa> vale, chicos. O les sea, queda... que es mi porar, amigo. Eso es lo que dice. <risa> Ok chicos, les quiero decir que los acabo de traer un Taikon de dioses Y aquí podemos ver ¡Oh! que hay dioses de viento, de fuego, de veneno, de muerte, de relámpago, de hielo y luz y naturaleza Bro, hay un problema, porque no está el dios que me define, el dios de la belleza Pero, pero, ¿qué, qué dios de la belleza? Claro, claro, porque bello? yo soy hermoso, bro, yo soy hermoso Hermosamente feo, bro, eres tú Hermosa. Vale, chicos. Este, esto se va a tratar de que cada uno va a coger un dios. Vas a hacer su, van a ser su basecita. ¿No, ¿no podés elegir dos? No, uno. Y al final vamos a tener una pequeña lucha con los poderes que nos den, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale. Así, así que vayan seleccionando a sus dioses. Yo me voy por naturaleza porque hay que, hay que ser uno, uno propio con la naturaleza. ¿vamos? Yo seré el dios de la maldad, mi pana. El dios de la muerte. Hola. Pero entonces si tú eres el dios de la muerte, yo soy de la armonía. ¿Cuál es la luz? Yo armonía? soy el angelito. La luz. <ríe> la, la luz, luz la yo te llama la luz. El de la luz. Vale, papu, lo que tenemos que hacer ahora es darle en comenzar aquí. Y eso automáticamente nos va a dar dinero. Y lo que tenemos que hacer es mejorar cada vez las máquinas para tener aún más dinero y desbloquear los poderes. O sea que nos vas a tener trabajando como un palumbas. Exactamente, ok, esclavos a ver, vamos, vamos, vamos. A ver, ¿ya puedo comprar este? No, no tengo tanto dinero. Ok, 30, 45. Vamos aumentando, 50. Hombre, Betofi, ¿cómo estás, papu, con tu dios de la armonía? Bro, bro, bro. Estoy armando mis armonías, mis angelitos. Te van a ¿Sí? cantar si quieres así. ¿Sí? Mira, yo ya me juré una máquina. Ahora ya tengo dos. Ahora van a trabajar el doble, papu. Bro, bro. ¿Cómo que de doble? noche? Claro, papu. ¿y, y la otra máquina. No me da 5, sino que me da 10 dólares, papu. Oye, oye, pero eso es injusto. Oye, como que tu, como que tu dios es más, más dinerado, ¿no? Tiene A más ver. cosas. Ya tengo otra máquina más, papu. Tengo 3. No, no me da eh... 15. Ah, es tremendamente, papu. Oh, hombre, que no hay, dios del Hombre, oh, no papu. Llámame Zeus, perro. Zeus, Zeus, pero ni tienes cara de Zeus, tienes cara de, de Goku, loco Bueno, a ver, ¿cómo te Oye. va la mercancía? Uy, amigo, todo excelente, ven, te digo Hola. yo que eh, eh, sale eficiente invertir en NFTs, amigo Mira, mira todo el dinero que estoy ganando ¡Hala! ya tienes, ya tienes más máquina, loco Seis máquinas, claro, es wow. que no te he dicho amigo Pero mis ancestros fueron esclavos Hay destinos peores que la muerte Mi oh, pana gameplay hola, Inclínate a es este dios de la muerte Guay, ya tiene ¿Qué, qué, sa... ¿Qué, ¿Qué es eso me diste? Ay, ¿Qué te qué dice? ¿Me estás quemando <ríe> loco? Ah, sí, quemando, mira. Tengo mi me echaste de desodorante, muerte. papu. <risa> no, no me vas a matar, no, qué asqueroso, Dios. Oh, mira, yo también tengo, tengo aquí el arco de la naturaleza y la guadaña venenosa. A ver, con eso te puedo flechar, mira como cupido A ver, dónde estás? Ahí. No, está. no, no, no, no, no quiero que me fleches no, no, Yo no bueno. creo en el amor, no me fleches. Ven, ven, ven, ven, ven, yo te voy a hacer enamorar y a creer en la naturaleza, papu. No, no, a ver, one, no. One, no. one, oh, vamos al oh, one, one, one, one, one, papu. No, pero Ya viste, nunca te compares a la luz de Dios pero es que ¡Riva no, Cristo Rey no se, Perro! No se vale papu, es que yo <ríe> Mi arma es de pura hojita No se vale okay, Vale, voy aquí, voy para arriba Voy a mejorar un poco más de cositas arriba Porque ocupo más armas Mira, aquí ya tengo espada de flor Madre naturaleza Morph Y bombina naturaleza hmm. Vamos a ponernos una bombina de naturaleza. ¿Qué es esto? Bro, tú eres tanto a la naturaleza que no quieres gastar para el agua. O sea, como que... Como que te, te hace una duchita va a ser necesaria mi panita, ¿eh? Bro. bro Hasta aquí, sabes, de una, como, una ducha mexicana, vecino una ducha. tuyo, como vecino tuyo, tu casa apesta un poco, ¿eh? A ver, a ver, no, no, no, no. A ver, es que así huele la, la naturaleza. Tú que solamente eres de, de cielo y de ciudad, bro, que tú no le sabes al... A esto Bro, No tía, me amigo, la hagas de todo No me la haga de todo porque te traigo tormentas Te hago llover, niblinas, eh Hombre, que nay! que nay, papu Más ¿cómo dinero, estás, necesito panita. más dinero Más dinero, ¿Qué? necesito más dinero Necesito comprar más, necesito comprar más <risa> ah, hola amigo, ¿qué pasa? Eh, pa, pásele, pásele Cosa que Hombre, que nae, ¿cómo estás, panita? <risa> ¡Ah! Uy, vale, vale, vale Puedo, puedo robarle de arma puedo robarle armas Uh me voy, me voy, me perro. voy oh, Gracias por abrirme la puerta crees? Adiós, te faltó seguridad, perro Maldito Está rentando conseguir armas, eh Está súper chido A ver, ¿dónde está este? ¡Hala! ¿Pero quién es este negro? ¡Hombre! ¿Qué infiltrado! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, la muerte, loco! ¡La muerte me está siguiendo! El voy a rolear. la arma, muerte! ¿sí? Corre, corre, corre, Uy, corre, no corre, corre, corre. ¡Puedo escapar de la muerte, mi uh, pana? Uh, uh. No, Yo lo sí lo puedo, hacer, papu! Adiós, papu, yo soy de adiós, papu, chévere, ya, ya le sale el símele, de la muerte! Ahí, ah. está, ahí está, toma, toma asqueroso, pero ¿por qué me echas desodorante? Adiós, papu, me voy. <risa> ¡No! Se escapó esa sucia. Todo <risa> lo esta vez mi pana. Ok, ya tengo más armitas para mi colección. Vale, vale, vale, mira, mira, también tengo... ¡Ay! Oh, mira, me conseguí una espada y mi trajecito que ¿Traje de duende? ¡Oh, ¡Hombre! Se bro, te qué? queda muy bien ese traje. Bro, ¿por What qué? qué pareces un personaje de, de, de, de. Naruto, loco? Bro, tienes una cola. What the fuck? Me cambian el peinado, amiguis. Hombre, a ver, Betofi, ¿te puedo, ¿te puedo visitar? Bro, bro, bro, no, no, no, no, no, no. No me puedes visitar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el ¡Ay, tienes aletas! Mira, yo soy una chica muy bonita, loco Mira, mira, mira cómo vuelo ¡Uy, está de práctica, estoy de práctica! Te falta, te falta, te falta ¡Mira, mira, mira! ¡El palo volador, loco! ¡No se Y como Dios, le dispara al demonio ¡What the fuck! Vale, esas son cosas que solamente se una vez Ok, Va, Ok, es momento de mejorar un poco más la máquina Vale, no tengo tanto dinero para esto y a ver, comprar escalera. Ay, tercer nah, piso. Ya, economía, papu. mi pana. Pero, ¿qué tal van ustedes, papu? Yo ya estoy que completo el segundo piso. ¿Qué tal van ustedes? Bro, yo ya lo completé, mi pana. Estoy entrando al tercer piso. No oh, manches. No no, no, no, no, pero lo que jure, no me convertí. Ya me convertí. Mírate, ¿No? súbate tu ventana. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no, no, bro. no bro. Metofi, betofi está divina, loco. Bro, no, lo que hice. No, no, no, yo dije que nunca me quede. Yo, yo yo yo te acabo el sufrimiento, papu, ahí está. O ¡No! ¡Imbécil! Vamos a las a esferas del dragón! ¡Hala! ¡What the fuck! Yo te dije que tenía cara de, de, de Goku, loco, míralo, míralo. ¡Cállese! ¡No se meta con mi trueno! ¡A ver! Amigo, ¡Qué trueno, qué trueno! ¡Hala, hala, hola! No, ¡Ese escucha, trueno! Ya no, ya no, no. Te ya metas no con yo el me me meto para casita porque si no me hace daño Vale, voy a seguir mejorando ¿Sabes? esto ¿Cuál es tu problema? Que no mejoraste la parte de arriba No, no, no, no <risa> por favor Por favor ¿Dónde estás, Capley? Véngase para acá, pelea eterna, perro A ver, a ver, a ver Vente, vente, perro A ver me estoy Venite, venite armita, papu. Ahí está ah. No me puedes vencer Quiero la... pupa <risa> <risa> ok, ya confirmamos que mi personaje es un poquitico más poderoso que unos simples truenos vale, oh, no, Pero no más poderoso que la mismísima muerte, mi pana Nah, nah, nah Por acá na. La muerte me los paso por... ¡Alto ahí, loca! ¡Hombre, papu, vale! Ya por fin, ya tengo un poquitico más de dinero. Y mira esto. Acaba de hacer ya mi, mi techito de tercer piso. Papu nombre no, se vería. Me... Ah, pero usted, perro, mira, mira, mira, mira, mira. El Betufi ya tiene estrellito. No, bro, bro, mira, mira, mira, mira lo que tengo. What? Aquí manda las divinas, las divinas de verdad. <ríe> ¿Qué tienes, tienes, tienes aleta, loco. Mira, yo tengo plantitas. Ah, es que guapo. Qué, qué guapo, loco. Necesito más dinero para conseguir mis ¿No ¿Sabes qué cositas? tengo? ¿Qué, qué, qué tienes? Mi mira. A ver, a ver, a ver, a ver que estoy abajo, que no veo. Sal, sal, sal mira, te puedo, te puedo dar... Corazón, mira. ¡Ala! Corazón, mira, ¡No estrella, estrellas, te papu. Muy bien. No, no, no, no, no me des con esas estrellas, por favor Y el rabito que tiene arriba, el rabito tiene como un ataúd arriba no, ¿no? ¡Un ataúd, mi pana y calaveras! ¡Guau, acaba de caer un rayo ahí, súper extraño! Vale ¿Por vale. qué se está metiendo con mis tierras el perro ese? Ya, ya están comenzando no pelea, la... eh! ¡Lejos! ¡Es que okay. me están lanzando sus muertos! Uh, ah. ojito, mira, están peleando, están peleando, pelea épica! No, hombre, papo, ya... ¡Ah, perro! Voy a empezar aquí, allá a conseguir lo último... Y ya para hacer nuestra batalla final, loco Pero lástima que no tengo No tengo alas, loco Ojalá que me salga como una planta o Ahora, no sé Ok, vale, voy a agarrarme aquí el último dinerito Porque ya voy a completar mi última cosita Y espero que sea algo bien cheto, loco Porque pues cuesta un huevo Entonces vamos a ver Mira, mira, mira ¡Qué hermosa esta zona! Mira, tengo aquí una vara super mágica Y tengo porción de vida, loco a ver, voy a, voy a. organizar un poquitico el inventario. Por favor, denme algo súper bacano. No, ah, no, una copa. ¡Me dio una planta! ¡Una copa! ¿Me dieron como que una planta? ¿Dónde está la planta? Sí, un, en el techo, en el techo tienes como una. Flor recién. ¿Qué es esto plantita. amigo la planta, ¿La planta ¿La de Wally. Ah, es una plantita bien bonita, loco. A toda fea, mira. Mi corona como una reina Ay, princesa. Ya, es que tú eres muy hermosa, Betofa. <risa> ya sé, soy una adivina. Y este feo que hace. ¿Pero, ¿Te muestra? Se hace con unas princesas como tú, perro. Venite, no, venga, no, no, no, no, espera, espera, no, no, no, espera. No, no, Aguántale, Kenai, que a uno es no, la guerra, papu. a uno es la guerra. Primero no vamos aquí vamos al centro todos. Vamos al centro. Oye, Kenai, ¿por qué tú? Tu, tu santuario parece un lugar de, de luz, loco. Es que también vendemos, eh. Por si gustas te puedo dar un 20% de descuento con el código Kunei. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y dónde está él la muerte, no? ¡Oh, la muerte. aquí está la muerte, Uy, ¡Qué, qué mierda. mierda! Pero, pero, oh, pero no. si sigues ¿sí igual, loco. ¡Es un Pero conejito! Es que, es que, es que oh. la ropa se está lavando ahí. Mi hermana es que se me saca yo salsa de tomate y, y bueno, se está lavando. Ver, bueno mira Las, las túnicas mi... de hoy en día no se limpian así, amigos. Bro, bro, yo diría que colocar en los comentarios cuál es la mejor túnica. Ok, <risa> chicos, yo sé que el Betofi vuela, el Kenai vuela. Entonces, yo diría que una lucha entre Betofe y, que, y Kenai y yo y Rabito. Que somos los Dale, que... dale, dale. Okay okay, <risa> ok, ok, me parece bien. Me parece ok, bien. entonces, ¿qué le parece? Empezamos en 3, 2, ¡Uno! ¡Ya está, papu! ¡Ataquen! ahí te, princesita! Te voy a mostrar ¡Toma qué, mi supergranada! Saco manos, mira! Ven, ven, ven para acá, gente Te voy a sacar las manos, papu ¿Cómo, cómo? ¡Mira, invoca a mi clan de esqueletos! ¡Ataquen! ¿Qué clan de esqueletos? ¿Pero qué, qué es eso, loco? ¡Eso uy, uy, uy. Uh, no es esqueleto! ¡Y mis zombies! ¡Mi banana no puede sacarte a mí! ¡Pues mira mis zombies! Son, son... ¡No, no, no! ¡Ya <risa> las! Ok, esto no se va a quedar así rabito. Ya verás que las plantas y la naturaleza es mejor, ya verás. ¿Tú retrasado? No... quiere matarte quiere traicionar a ellos. ¿Cómo? Yo, te nada ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te a ¿Qué te no pasa? Ven, ven, ven. Ven, ven para acá que te voy a dar asqueroso, ah, Déjame, oh, ah, compañero Invocación no, no, no, no, pero ¿por qué? ¿Por qué estos zombies? ¡What? No, ¡Qué asqueroso! ¡Y me mata Betofe! Fueron su chaneque de rabito Joder, en algún momento me van a vengar asquerosos